Estamos en un nuevo vídeo para el canal En este caso, en este preciso este instante Estamos jugando a un juego del Minecraft <ríe> Como cuando jugué con mis amigos Que son unos... No sé, un poco gritones Porque... <ríe> es que gritan un montón <ríe> Gritan un montón Ellos gritan un montonazo, chaval ¿Cómo puede pasar eso? Yo pensaba que no iba a pasar nada <ríe> cuando era mi primer día y después... ¡pam! ¡Habla! <ríe> ¡Hasta me asusta a mí! ¡No vea! ¡Eh! ¿Por qué pone esto aquí? ¡Que yo estoy grabando, hombre! ¡Espera! ¡Quita, hombre! ¡Quita, quita, hombre! Mi juego favorito. VIP level 1, ostras, este es nuevo, ostras, a ver, uh, no, no es nuevo, este es para comprar, da igual, con equipo, que lo quería solo, ostras, pues ahora tengo un equipo de cuatro. ¿no? Da igual. Yo quería jugar solo, pero no con otro equipo. ¡Pap, oh no! A ver qué hay ahí. ¡Onda! ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Bien! A ver. Hay que coger más cosas. ¡Pap, pam! ten, ten Comida, comida, libertad para comida, libertad. Huevo, huevo frito. Es quiere huevos fritos. Huevos fritos para todos. Huevos fritos para todos. Huevos fritos para todos. ¡Sí! Todo! ¡Yeah! Ay, me voy a quitar este porque el de diamante está mejor. Ya está. Y voy a dejar el otro aquí. Tengo un casco. Ah, sí. El otro es mejor, así que me voy a quitar este. A ver. Pam y pam. Ahí está. A ver. Y no tengo pies. O sea, botas, botas. Que sí tengo pies, hombre. Que son botas. No, es que me equivoco mucho. A ver. Voy a intentar coger esto. Comidita para mí Comidita Comidita ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Que lo están cogiendo ellos Pues vale Ya no necesito nada más Ah, mira un hacha A ver Pam y pa. Vale, esta poción no, no sé para qué sirve Pero es una tontería una tontería grande. Vale. ¡Pero construye! ¿eh? ¿Qué haces? No te pares. Da igual, vamos a jugar uno de mis mundos. Porque no me deja ya esto. No sé por qué, pero no me deja. ¿Este igual era? <risa> es que tengo 56. Por... De tonterías. Este, es un... este mundo es una pasada. <risa> Mi mundo, populli de caca. Super caca. dada Cinco, cinco, cinco, cinco, cinco. <ríe> Es que hacen un montón de gracia estos. Hot malat. Ah, otro baile de Fornita ese. Da igual. A ver, voy a crearme otro mundo. Pero ya. Ya me he pasado de mundo, chaval. Es que ya me he pasado. Ya me he pasado... Súper mucho. Se abalote. No sé qué pasa, pero vale. A ver. Crear nuevo mundo. Vale, ya está. Espera. Voy a llamarlo. Da igual. ¡Eh! No, ro... <ríe> a ver si talgo ya lo el culo, ya está, eh, ¡Hey, que me roba el culo, ya está, puesto, crear. Que son súper tonterías estos mundos que escribo yo, pero es que me hace tanta gracia que hasta lo que hago. <risa> no vea, no vea. Así que vestía porque mataron delfines, pues vale, yo siempre lo mato. Pero en serio. <risa> bueno, en verdad.. No está bien, pero yo la no hago a, a lo loco, a lo loco todo, a lo loco. El otro abunda más en los más ¡Masito! Los gatos de la muerte. Anda que... Ah, mira, ese gato es de, un, de la cabeza oscuro un culo y de tipo de, de perro. Anda, chaval. He visto que ahí hay un zombie, chaval. A ver, ah, a ver, ahí está el mato. El mapa, no el mato. El mapa. Ah, mira. Venga. Si alguien estuviera aquí, le daba a mi hacha. Porque a mi pico no. Pero a mi hacha sí. La comida siempre la dejo en el inventario. A ver, pero la de manzanas o carne... Eh, pero, ¿cocinada? Sí. O sea, pollo cocinado. O manzanas, me las dejo ahí. A ver, así que aquí hay manzanas y cosas de estas. Para trabajar. A ver... Ah, mira, pan. ¡Zanahoria! Eh, ¿Para qué quiero estas cosas? ¡Qué tontería! Espera, voy a coger las antorchas. Papá, papá, papá, vale, y ahora el cofre lo voy a coger, las demás cosas que han caído no las voy a coger, ahí se ha cogido cosas, pam, pam, pam, pam, a ver, y esto tampoco lo quiero, ya está, todo tirado. ¡Chaval, que suele ir de esta madera! ¡Ah, no, que es diferente! A ver, déjame cada una. A ver, es todas. ¡Anda! ¡De doble! ¡Vale! ¡Ah, no, de abeto, de abeto! De doble oscuro no quiero. Porque ahí no tiene que los dos se parecen un, un montonazo, chaval A ver Yo no quiero esta madera Porque no está Yo quiero la que esté ¡Madera de abeto! Y por último Señores y señoras El mega mesa de trabajo Señores Dos y dos botones Vale, ya está Ahora eh, cuando intenté, eh, intenté de hacer mi casa, veréis para qué voy a, voy a usar esas cosas. Para hacer un truco. A ver. En la salida voy a poner esto. Y en la entrada voy a poner esto. El botón para la entrada y para la salida esto. A ver, voy a coger más madera. A ver... A ver, que no lo toque... Vale, ya está. A ver... ¿Qué dice, ¿Pero qué? Mantera de doble... O sea, doble oscuro... ¿Qué dice? A ver si talo ya está Ah, pues ya no está nada. A ver El bacalao El bacalao el bacalao, el bacalao. El bacalao. El bacalao. El bacalao. El bacalao. El bacalao. El bacalao. El bacalao. Voy a usar la mesa de trabajo para hacer una espada. A ver. ¿Cómo se hace? Vale, así. A ver, voy a poner pam, pam Y ahora un palo Pam, ya está Listo, bien, ¡Pam! bien A ver, me la voy a guardar en el... No, no, no, no, no me la voy a guardar en el inventario, la voy a dejar Hola, perrito Como le pegue Ya está, está lío todo ¿Qué pasa? Te voy a dar en todo el culo, en toda la pared, como un perrito llorando. No te importa, para vale, igual. A ver... A ver... Mi manzana es mega fuerte, poder romper hasta esto. Ah, no, no era nada. No. Pensaba que estaba escuchando algo. A ver... Tengo que conseguir 64 de madera y 16 más de madera. ¡Eh, ¡Hey, que se ha quedado allí! Voy a romper para intentar de que se va. Ya está. Venga, ya me falta poco para 64 y otros 16 más. Anda. Tortugas, tortugas, tortugas, tortugas, tortugas, tortugas. tortugas, tortugas. A ver qué dan las tortugas, que no lo sé. yo tontería, no pensaba que era otra cosa ¡Ah! ya sé que es eso es su comida ostras ostras, ostras, ostras espera, lo voy a, a ver a ver uno de estos zombies daba oro a ver si este me toca la sorpresa de oro Oro, oro, quiero oro. Es que un, dos días me pasaron de que me dio oro. Porque antes de que me ahogue, antes de que me ahogue, ¿Qué? no lo puedo ver? ¡oh! qué oro ¡Qué algo! ¿Cuándo, chaval? ¡Abrí dos! ¡Toma! ¡Oro! ¡Toma, ¡Oro! ¡Toma, ¡Oro! ¡Oro! ¡Ostras, oro, chaval! ¡Oro! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha chaval! ¡No vea! ¡No vea! ¡Este es el mejor día de mi vida, chaval! No vea, no vea, no vea, no, no, no vea, no, no, no. Ostras, allí está el otro, lo estoy viendo. Está allí. Pero ¡Ostras! ¡No, si no es ostras, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ese es lleva la coche. ¡Ostras! ¡Se está haciendo de noche! ¡Cobre! Hay que escapar, hay que escapar ahora mismo, porque ese es el más peligroso, chaval. Corre, corre, corre, corre. Anda, mira, unos peritos. Hola. Oh, chaval. chaval. Oh my God. Vale, no hay nadie. Corre, corre. Voy ¿Por qué está esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas piedras? ¡Ostras! ¡Había un crimen también aquí! ¡Chaval! No. Estoy siguiendo las piedras esas raras. A ver, hasta donde... Estoy Como venga una de esas cosas, anda, me tengo hambre. Ya está. No, no hay nada. Pensaba que había algo. Pensaba que, como era tan raro esto, es que sí que es raro, chaval. Chaval, ¿qué le pasa a este mando? ¡Joder, De ¡Joder, puesto Vale. Espera, voy a ver si hay, perdón, si hay algo. A ver, pam pam pam. ¡Ah! ¡Car, car, car, car, car, car, ca, Esta será mi trampa. en verdad lo voy a coger en vez de picar el pico lo voy a coger así hay dos así que uno y dos ya está pa pa pa jejeje je, je. ah no hay más así que tres ya está vale no voy a con ¡Oh! lo de solo oro! Tan Hay algo más... Oh, ¡Sí! ¡Sí! Bien, ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi oro! El diamante es una tontería ¡El oro es el mejor! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro. Ah, mira ¡Más! ¡Cuántos hay! A ver, pampa ah no, ya no hay más, ¡Mua, mua, mua, ahora voy a tapar esto con la madera de abeto, porque no vea, el, el que pique, el que entra aquí, va, va, el que entra aquí, se muere, esta será una trampa mía, voy a poner aquí esto, no, mejor lo voy a poner así. No veas, no veas cuánto el Ahora lo voy a poner en Es que no vea, chaval. Es que no vea. No vea, no vea. Eh, Hay un montonazo de esos agujeros. ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Chaval! ¡Corre, que dos! ¡Corre, que dos! ¡Corre, que dos! ¡Corre, que ¡El aguano! ¡El aguano! ¡Cuando están los hombres esos! ¡Chaval! ¡Papá! ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa! Pa, pa. ¡Ostras! ¡Otro jipe ¿Cuántos hay? ¡Hay miles! ¡Millones! ¿Cuántos? ¡Jolines! ¿Por ¿Qué? Ya <risa> <risa> sí puedo crearme. ¡Ostras! ¡Un cofre de trampa! vas a hacer eso? Ah, mira. Necesito una andorfin para esto. ¡Ah! ¡Oh, no! Me asustado, chaval. Me asustado un montón. Me asustado porque no vea. Había... <risa> es que no vea, me asustado. Porque esto está mal puesto. Es súper raro, chaval. Estas cosas son. ¡No me digas que es el templo de este! ¡No me digas que es el templo! ¡Chaval! No, no, no, no, no. No me digas que es el templo, chaval. Voy a ponerlo creativo ahora mismo. Ahora mismito. A ver. A ver qué hay en ese. Porque ese es el más grande, chaval. Yo creo que es el templo. Un templo que había escondido en un sitio de isla. O algo. No sé. Anda, chaval, no. No es el templo. No. Me entraría ganas de que sea el templo, pero no. No es ser. No es el templo. Es lo chulo que está el templo ahí. Es que este es igual que el templo. En verdad no es igual. Tenía como una cara de dragón. ¡Anda, mira! El tito está jugando al Mario 366. ¡Epe! Huepe, huepe, A ver. Estoy haciendo trampa porque no vea. He cogido toda la madera. Madera, madera. He cogido toda. Ya tengo para mi casa. Ostras, ¿dónde voy a hacer mi casa? Cuando encuentre el sitio para hacer mi casa. O oh, oh, pues dejo el vídeo. Porque ya he hecho un montonazo. O oh, no tanto. No sé. ¡Ostras! No puedo en ningún sitio. Todo esto es una isla pequeña. Chaval. ¿Por qué? Anda, que tengo hambre. ¡Oh! ¡Ostras! Un creeper me ha asustado un montonazo, chaval. Voy comerme esto para que no tengo más hambre. Es que tengo ya poca comida, así que me voy a coger más. Perdón, es que... Eh, perdón, pero es que... No, no tengo tanta comida. Así que voy a coger esta. Ya está, ahora sí. Ahora sí tengo mucha. A ver. ¡Ah, mi ¡Aquí! ¡Aquí está el sitio! ¡Qué bien! Pues aquí dejamos el vídeo para ahí, para hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribiros. Y ver mi siguiente vídeo del Minecraft para ver cómo construyo mi casa. ¡Adiós!